Esto es Gala TV ¡En serio! Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. 346 minutos más tarde... horas después. Bueno chicos, espero que les guste este video para los niños que van a pedir sus cartitas a los reyes magos en 6 de enero de este año, chicos. Pero tengo un video de la campaña de Crash Team Racing Little Fuel con Ripper y en el próximo video haga la segunda parte con Papu. Papu no lo haría, sería. Yo es con Coco Bandico, mi cuñada Jerge, mi nombre está una bandico.